En esta asignatura abordaremos el mundo del aprendizaje competencial, que ha venido para quedarse, y eso implica la necesaria formación al respecto. Partiremos desde la activación del sistema interno del alumno dentro de un modelo de aprendizaje mixto, constructivista y proyectivo. Las primeras semanas estableceremos las bases teóricas contextuales que te harán entender el porqué del diseño del aprendizaje competencial dentro de la educación STEM. Una vez sentadas las bases, profundizaremos en el aprendizaje competencial desde la praxis. En ese momento, ya con las herramientas necesarias, demostrarás tus capacidades y competencias para abordar diseños activos e innovadores que tengan como sustrato fundamental el aprendizaje competencial. El leitmotiv de la asignatura es que experimentes en primera persona qué es el aprendizaje competencial y que adquieras las destrezas necesarias para ser capaz de generar actividades competenciales haciendo uso de las metodologías activas. En resumen, que te empapes del diseño competencial, lo comprendas con profundidad y lo hagas tuyo. Eso será un punto de inflexión muy importante para continuar hacia una formación personalizada, contextualizada, activa y perdurable.